Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Melicat Blog. En este video les hablaré del significado de soñar con Dios, independientemente de si eres creyente o no. Este sueño es muy común y quizá lo hayas tenido, así que a continuación te mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con hablar con Dios indica que la soledad te está pasando factura, así que revisa tu vida social y trata de mejorarla para que puedas hablar con otras personas. Soñar que Dios está enfadado, el sueño representa a un momento de incertidumbre vital en el que ya te has dado cuenta de que hay cosas que no puedes controlar y ahora las dejas en manos de Dios o del destino y eso te produce mucha inquietud y ansiedad. Soñar que Dios se pasea por tu casa, habla de satisfacción vital, que eres feliz y sientes seguridad en tu vida y sabes que cuentas con el apoyo de la gente que estimas. Soñar que estás buscando a Dios y no lo encuentras. Cuidado con este sueño porque te está alertando de un momento de desesperación, angustia y de necesidad de ayuda. Y puede que estés buscando la ayuda en el lugar equivocado. Soñar que eres Dios Te dice que pienses en la forma que tienes de relacionarte con los demás En el sentido negativo habla de despotismo, de pretender que las cosas se hagan a tu manera y jugar con la gente En el sentido positivo se trata de un deseo de tener todo el poder para poder lograr un mundo mejor Y para ayudar a la gente a resolver sus problemas Soñar que Dios te observa, te advierte tener cuidado y actuar con precaución en cada paso que das, tanto en el presente como en el futuro, pues grandes cambios positivos pueden llegar a tu vida, pero debes ser paciente soñar que dios te regaña te grita o incluso te impone un castigo refleja un sentimiento de culpa sin saber de qué se trata puede que lo tengas si has hecho daño a alguien pero muchas veces el significado se trate de no cumplir con las expectativas de los demás Soñar que eres enemigo de Dios, este sueño no te señala como un ser maligno, como el propio diablo o como el malo de la película, sino que simboliza un periodo de confusión vital, de dudas y de contradicciones, tal vez has perdido un poco el rumbo y estás atravesando una crisis. Soñar que Dios te entrega un premio no es un sueño premonitorio, pero quizá puedas transformarlo en realidad, porque su significado indica que estás en tu mejor momento para lograr tus metas, para alcanzar el éxito o para sacar adelante esos proyectos. Soñar que Dios te bendice, augura suerte en los negocios sobre todo en proyectos nuevos, ya que podría interpretarse como la aprobación de Dios en esa nueva etapa. En cuanto a la vida personal, augura alegría debido al recibimiento de nuevas noticias. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si has identificado alguno de estos sueños, deja tu comentario.